la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, que no turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis de oír decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda. Para que cuando suceda creáis, ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.